Tus hijas te en el sombrero. ¡Ay, dinero, dinero. Ay, Ay. Dinero. Ay no, vamos, ¡Ay, vamos, ¡Ay, vamos, vamos, ¡Vamos, mira, mira, vamos! vamos Robert? Hola. Hola, mi amor. mi amor. no! sé si ¡Oh, no! ¡Oh, no! familia. no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! familia. Ay, no! ¡Oh, no! no! no! ¡Oh, me muy extrañaste. Sí, me extrañaste. Ay, amor, qué alta que está. ¡Ay! ¡Ay, qué ¿Cómo estás? ¿Cómo ¡Ay, qué duro! cómo estás, duro! ¡Ay, qué ¡Ay, qué Tiene un este, Escuchame una cosa. Hola, Nina. ¿Quién soy yo? Ya. Manila, manila, manila, mi Mira. Venga, venga, ¿Qué, Mami? mi amor? Ajé, mamí, Ajé. ¿Por qué vomitaste? Porque ayer me me olvide. Puede porque comí muchos caramelos porque para que vomité. No tenés que comer. No están comiendo no, caramelos, no, Marita. ¿Cómo estás, Marita? Bien. Gracias, bien. Marita. No pensabas que iba a ser tanto tiempo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás contenta que estoy acá? ¿Me extrañas mucho? Sí. Ay, oh, yo también. No sabes cómo las extraño. No sabes, no sabes. ¿Cómo mami? Porque las quería ver, porque las extrañé mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Son mi vida entera. Ay, las amos tanto. Ay, Gordy, Ay, qué mi amor, mamá. Qué mi amor.